Para el día de hoy les voy a explicar cómo redondear cualquier esquina o cualquier vértice en Adobe Illustrator. Lo primero que haré será crear unas formas básicas, las que vienen predeterminadas. En este caso voy a hacer un rectángulo totalmente cuadrado. Luego voy a hacer otro rectángulo totalmente rectangular. Luego voy a crear un polígono. Luego voy a crear una estrella. Y finalmente con la herramienta de pluma voy a crear una forma basada en segmentos totalmente rectos. la cierro y para que se den cuenta qué tanto se redondean los vértices o las esquinas o las puntas en Adobe Illustrator voy a crear acá estos óvalos y los voy a colocar así. Para redondear estas formas que ya vienen predeterminadas, ustedes simplemente seleccionan la forma y cuando la seleccionan aparecen estos controladores, los cuales me permiten redondear de esta manera las esquinas o las puntas o las vértices de los objetos en, en Illustrator. Como ven, es simplemente sencillo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando selecciono la, la estrella? Para poder redondear su, sus esquinas, simplemente tomo la herramienta de selección directa y acá lo puedo hacer sin problema. Recuerden que la herramienta de selección directa me permite seleccionar nodos. Y al seleccionar un nodo yo tengo la opción de manipularlo, de colocarlo donde yo quiera. Pero, ¿qué ventaja tiene utilizar en este, en este tema que, del cual estamos hablando? De redondear esquinas, puntas o vértices. Que por ejemplo yo puedo... Voy a darle a todo Control Z. Que yo puedo tomar la herramienta de selección directa y seleccionar, digamos, este nodo de este cuadrado y redondear solamente. Redondear solamente este vértice de manera independiente. Esto me permite construir o diseñar formas más interesantes en adobe illustrator digamos formas más arqueadas lo mismo acá en el caso de la estrella formas cóncavas también. Y en el caso de la de esta forma hecha con la herramienta de pluma también se puede hacer